Este, bueno. bueno, primera pregunta, ¿cómo llegó el peronismo a esta instancia de haber tenido que aguardar tanto para tener un nombre? Finalmente tiene cuatro listas, pero durante tanto tiempo sin saber quién se presentaba, mucha gente que dijo yo no quiero ser, se decía que Emir Félix era la opción de todos. ¿Qué pasó en el PJ para llegar a, así a esta elección? Yo creo que hubo un infructuoso intento de evitar eh, la competencia y... Me parece que a nosotros nos viene muy bien en este momento que tengamos eh, la posibilidad de confrontar proyectos dentro uh -huh. del Frente Elegí, dentro del justicialismo y, y sus aliados. Y en ese contexto estoy convencido que este camino de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos va a permitir eh, movilización del peronismo, movilización de aquellos sectores que se identifican con nuestra propuesta y también poder llegar a aquellos sectores que eh, están buscando una opción, una alternativa a lo que representa Cambia Mendoza y sus sucedáneos. Dijo que esto va a permitir que se ven representados algunos sectores. Los que se ven representados por esta fórmula, por Carmona-Paponet, ¿por qué se ven representados? ¿Qué es lo que ven? Peronismo, peronismo. somos Pero nosotros también somos peronistas. Un espacio... Eso, es, En este caso, mire, nosotros hemos definida una lista de peronistas con distintas orientaciones uh -huh. representativos de distintos sectores del peronismo eh, hay peronistas tradicionales clásicos, hay peronistas kirchneristas, no camporistas uh -huh. este es un elemento eh, identificatorio ¿no tendría eh, un camporista en su lista? Mira, son compañeros están todos en la otra lista eh, ellos como espacio, como sector, definieron uh -huh. Eh, junto con el ex vicegobernador Ciurca, eh, eh, armar una lista que tiene eje en unidad, unidad ciudadana y por lo tanto en eh, esa expresión eh, de la cámpora y de lo que representa el ex vicegobernador Ciurca. Sentí que no me contestó si no tendría un camporista en su lista. No vamos se la a tener... Mira, Yo lo que te digo es esto. Nosotros vamos a una paso uh -huh. de la cual van a re resultar claro. no solamente la, la fórmula ganadora, esperamos poder ser nosotros, eh, trabajamos para eso, sino también van a quedar incorporados quienes por el sistema Don uh -huh. integren las listas. Claro, se van de... a unir de alguna manera. Por supuesto, nosotros vamos hacia un escenario en donde creemos que eh, el justicialismo se tiene que movilizar en función de una competencia democrática que nos potencie y tenemos que confluir en un planteo de unidad. Sí me parece muy importante que se defina el perfil que va a adoptar el, el justicialismo de aquí en adelante. El peronismo de Mendoza eh, ha estado muy burocratizado, ha estado en una situación de este, un intento de hegemonía, marcado por este otro espacio que lleva como candidatos a Omar Parisi y a Lucas Gilardo. Y nosotros es, expresamos otra, otra cosa, queremos en este sentido plantear eh, lo que creemos que es eh, una, una propuesta que conecte de forma más directa, más concreta con sí. lo que sienten y piensan los mendocinos, con lo que quieren los mendocinos. Ahora, ¿por qué han decidido hegemonizarlo? ¿El otro sector, por qué hegemonizó el peronismo? ¿Para qué? Yo creo que eso lo tienen que explicar este, quienes integran Pero el usted otro debe sector. Tener una opinión. Yo lo que te, te puedo decir, intentamos participar en las, en las internas partidarias del año pasado y no pudimos. Bueno, no se eligieron ir con este banato y este banato se quiso... Bueno, matar. hubo un fuerte, una fuerte acción para que no hubiera interna partidaria, pero eso uh -huh. es parte de la historia. Nosotros ahí dijimos, bueno, no están las condiciones, las garantías para que podamos competir, nos vemos en las pasos uh -huh. Y es lo que hemos hecho, estamos, participando, estamos participando en las pasos con un espíritu democrático, constructivo, uh -huh. sin ataques, diciendo las cosas como son. Por eso cuando uno dice eh, en el otro espacio hay una representación... ...de la Cámpora, del sector que este, conduce el ex vicegobernador Ciurca... ...no decimos nada que no sea parte de la realidad. Claro. En nuestro caso, hemos armado una propuesta... ...en donde hay sectores, hay, hay referentes que están vinculados a Alternativa... ...que es el espacio que nosotros el año pasado lanzamos. Uh -huh. eh, hay candidatos que están vinculados con algunos de los intendentes... ...especialmente en el cuarto distrito y en el segundo distrito. Así que, en ese sentido... Eh, ...creemos que tenemos, estamos planteando un, un perfil distinto al que hoy ofrece la Cámara. Quiero meterme con el tema de los intendentes y usted ahora. Eh, permítame que le haga una más sobre el otro sector, la última. Uh -huh. ¿En qué se ve eso de ellos hegemonizaron, ellos eh, cooptaron de alguna manera el PJ? Se lo pregunto a usted porque está usted hoy con nosotros, pero es casi eh, un mantra o algo que repite mucha gente de su sector o de lo que podemos llamar el sector de los intendentes, el peronismo tradicional, como siquiera... Eh, Nomenclar. Ellos dicen, sí. la Cámpora agarró, cooptó el PJ, vinieron, gobernaron y nos mandaron a nosotros a nuestra casa en vez de conducirnos. Entiendo que es parte de lo que usted está planteando. ¿En qué se ve? Para nosotros que no estamos ahí adentro. Claro. Mirá, eh, actualmente conduce el partido justicialista solamente un sector, que es el que representa a la otra lista. Sí, Anabel eso, eso es un ejemplo de este, sí. acción hegemónica y que tuvo que ver con reglas de juego que se plantearon para la interna que no garantizaban que pudiéramos competir. De todos modos te quiero decir, Julián, que nosotros estamos intentando no terminar embarrados en estas polémicas está bien, está bien. que poco tienen que ver con los problemas este, acuciantes, graves que vive la población mendocina. Y en ese, en ese sentido no dejamos de decir quiénes somos, no dejamos de plantear que la otra lista que está compitiendo, este, que representa al oficialismo partidario... Tiene las connotaciones de pertenencias que he dicho. Y también hay que decir con mucho respeto que hay dos listas más. Por supuesto. Con mucho respeto que eh, Alfredo Guevara Nicolás Guillén, Guillén estén participando suma al debate democrático que necesitamos en Por nuestro supuesto. frente. Y creo que es muy, muy positivo que sea así. Pero creo que hay que poner foco en este momento no tanto en las rencillas que tenemos este, quienes participamos en la vida partidaria, este, quienes tenemos... Eh, desarrollamos una vocación política. Eh, creo que en este momento hay que abocarse a decirle a los mendocinos y mendocinas qué es lo que vamos a hacer frente a la realidad acuciante en una provincia que tiene los peores índices económicos y sociales del país. Una provincia con el más alto endeudamiento, tenemos la inflación más alta del país, tenemos una situación... de tiene la inflación más alta así del es, país? Así es, así es. ¿En serio? Así es, y en, en, en forma consecutiva... En todas las mediciones aparece eso. ¿Desde cuándo? Eh, desde hace no menos de dos años que estamos con esa situación. Es ¿Dos años más, que es Mendoza más, tiene la inflación más alta del país? Mendoza... Ni siquiera hemos tenido una inflación más alta que la nación en, en, dos, en los últimos Mendoza dos años. Mendoza tiene la inflación más alta del país, incluso comparada con la inflación nacional. Si vos ves uh -huh. los índices que mensualmente se, se publican, ...en donde participan el Instituto de Estadísticas Nacional, el INDEC... Uh -huh. ...y también el Instituto de Estadísticas de la provincia, uh -huh. aparece ese dato claramente. Pero en 2022, por ejemplo, la inflación de Mendoza no fue más alta que la nacional. Sí, hay, hay una secuencia mes a mes que la puedes comprobar, Julio. Pero vamos al a, año contra año, no fue más alta. Yo tendría que, eh, en todo caso... Entiendo que fueron iguales, exactamente iguales. No, no, yo te puedo decir que por lo menos en el último año ha habido una situación. Lo que hay que tener en cuenta... También es que, así como tenemos esos datos críticos, uh -huh. tenemos el, el menor nivel de caída del desempleo del país. Estamos entre las provincias con menor nivel de caída del desempleo. La caída del desempleo ha sido muy importante en los últimos dos años, fundamentalmente. Una de las provincias con menor crecimiento económico y una provincia con índices de pobreza también alarmantes. Uh -huh. Tenemos un gran desafío. Uh -huh. Esta es la realidad que se nos presenta. Nosotros vamos a poner énfasis en buscarle soluciones, hacernos car cargo uh -huh. de esta situación. Yo te puedo decir, estamos en Mendoza con un gobierno provincial que perdió visión estratégica, no está claro hacia dónde va Mendoza. Y una Mendoza en donde todo eh, se encuentra trabado. Cada uh -huh. cosa que querés hacer en la provincia de Mendoza se traba. Uh -huh. Hay una, un déficit de, de gestión muy evidente en el gobierno provincial. Nosotros queremos de los ocho años por afrontar eso ahora problemas. más que antes. Ya, yo creo que es un, es un tema que está presente desde el comienzo de la gestión de Cornejo. Es un tema una, una trabazón, una falta de forma de gestionar. Falta de resolución. Te voy a dar un ejemplo. Sí, por favor. Potasio Río Colorado. Uh -huh. Llevamos ocho años de promesas del gobierno. Hoy leímos del presidente de la empresa provincial de minería uh -huh. este, referencias a que ahora este, el polo de Patamora claro. ya en la época este, el comienzo de la gestión de, de Cornejo vienen pro, prometiendo mejor infraestructura este, para Patamora, este, y Patamora y para... en relación tanto con este, eh, Vaca Muerta como también con lo relacionado a, a, a Potasio Río Colorado hoy se acuerdan que hace falta hacer una obra este, de conexión eléctrica que está prevista en la evaluación ambiental eh, que se hizo en su momento uh -huh. entonces hay una, una traba a todo lo que se intenta realizar en Mendoza y lo mismo vemos en una administración pública provincial que no, no arranca, no funciona este, con eh, una pelea de los gobernadores frente a los trabajadores públicos que resulta inexplicable una provincia con serios problemas económicos que necesitamos que arranque nuevamente, creo que en esto esa falta de visión estratégica y esa falta de gestión nos ha llevado a estar en una situación que claramente en el ámbito regional se nota como diferenciada en contra de Mendoza. ¿no? Vemos a San Juan, San Luis, Neuquén este, en una situación de eh, enfrentar en mejores condiciones el difícil contexto nacional ahora, e internacional. Ahí eh, hagamos un, un parate, porque el gobierno siempre se defiende diciendo son cuestiones que dependen de la macro y que nosotros no podríamos resolver. Entonces, ahora que tengo un precandidato a gobernador, sí. está bueno preguntarle, bueno, ¿es tan así se puede resolver? Tomemos, por ejemplo, podemos tomar empleo, pero tomemos inflación, que fue un, un detalle que usted decía recién, decía, sí. es la más alta en los últimos dos años. No, no recuerdo realmente 2022, si yo había visto desde el 2018, que fue el peor año de Macri, 2018-2019, los peores años de Macri, hasta 2021, solo en uno Mendoza había superado por 0,1. Después 22 no recuerdo. Ahora, ¿qué se puede hacer acá para frenar la suba de precios? ¿No depende todo de Buenos Aires, como dice el radicalismo? Mira, lo primero, o, es una, ¿O es una mentira y una excusa? mira Lo primero que hay que hacer es eh, activar fuertemente la economía provincial. Si yo soy gobernador de la provincia, eh, vamos desde el primer momento a realizar un, un programa de desarrollo económico en la provincia que nos permita generar trabajo, trabajo digno, que nos permita... ¿Pero cómo? Te digo cómo, este, utilizando los instrumentos eh, económicos y financieros que la provincia no utiliza. Yo gestioné un organismo financiero durante el 2020 y 2021 uh -huh. en, en el ámbito del Ministerio de Defensa y te puedo decir... ...que hay instrumentos financieros que no se han utilizado. Fíjate lo que se hace con los recursos que están destinados a Portesuelo del Viento... Uh -huh. ...y que se han este, derivado, parte de ellos, a inversiones con este, empresas de bolsa en el exterior. Esas operaciones hay que hacerlas aquí en favor, en favor del de apalancamiento de actividades económicas. Uh -huh. Intertanto se destine eso a la obra correspondiente... Ahí hay un instrumento, que con instrumentos financieros adecuados, en asocio con entidades nacionales como el Banco Nación, el Vice, se pueden desarrollar. Otro tema es, te perdón, digo... Perdón, es que no es un tema tan fácil, entonces quiero, quiero entenderlo. Sí. ¿Sería comprar bonos locales? ¿Sería subsidiar...? En lugar de poner en la timba, poner este, los recursos que tenemos que buscar que no se desvaloricen... Uh -huh. Apalancando actividades productivas. ¿Qué este cierra de la palabra temas. apalancando? ¿Apalancar no sé si, quiere si decir.? Subsidiar, no, sé, no No, sé. no, apalancar quiere decir que vos con esos fondos, utilizándolos como, como recursos de garantía, puedas destinar uh -huh. este, para este, el otorgamiento de créditos, para activar la actividad económica. Otra, otra acción inmediata que hay que tomar: desarrollar vaca muerta. Uh -huh. Venimos prometiendo, vienen prometiendo vaca muerta desde hace siete años y medio. Mendoza eh, tiene un retraso respecto sí. de Neuquén que resulta inexplicable. A veces se dice que es la falta de infra infraestructura. Es cierto, este, el gobierno provincial no ha creado en estos años la infraestructura. Es uno de los componentes que hay que hacer. Y es la falta de certidumbre también, porque no es lo mismo que una empresa venga a invertir en la parte mendocina de vaca muerta que en la parte neuquina. ¿Por qué, como... ¿por y ¿por qué porque tengo un arco de así? 20 metros que se si, que si pateo es gol y acá tengo un arco de no, 5 centímetros. No, no, está, está, está mal en, encarado porque nosotros tenemos un tercio. Un tercio de vaca muerta. Pero, no, tenemos, no tenemos el 5%. Pero por algo 10%. están haciendo tareas de exploración para ver qué hay que hacer. Hay una política en Neuquén, hay una política en Neuquén consolidada uh -huh. de aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que Mendoza no tiene. Uh -huh. Y no la tiene por falta de gestión del gobierno provincial. Está el recurso, uh -huh. ese recurso no está siendo aprovechado. Esa es una fuente de recursos que incluso pueden aliviar la situación fiscal de la provincia. Claro. Hay, que, hay que poner mucha energía en desarrollar esos recursos eh, hidrocarburíferos, sí, y sí, sí, eh, sí. permítime. No, tranquilo. En mi gestión se aprobó, en mi gestión en la Secretaría de Ambiente se aprobó el proyecto Potasio Río Colorado. Un proyecto que cumplió la legislación vigente en la provincia. Un proyecto que pasó la evaluación ambiental, obteniendo este, licencia social, y un proyecto que disponiendo de aguas del río Grande. ...parte de la cuenca del río Colorado... Sí. ...no generó conflictos con las provincias vecinas... ...porque nos dedicamos... ...en lugar de pelearnos y de... Sí, ...generar pirotecnia... ...sí, déjame de, de, terminar... ...el concepto y, y te voy a dale, decir... Dale. ...qué es lo que pasó... ...en eso Julián, en lugar de utilizar... ...pirotecnia verbal... ...nos dedicamos a trabajar con las cinco provincias... ...en función de... ...alcanzar los acuerdos necesarios... ...para operativizar... Uh -huh. ...la implementación del proyecto... En ese momento, la empresa Vale entró en una situación de crisis financiera. Claro. Internacionalmente, esto llevó a que se comenzaran las obras. Hay más de mil millones de dólares de inversión ya hechos en ese proyecto que hoy están en manos de la provincia. Claro, y sí. que hay que, Mucho más hay que desarrollar. Hay que desarrollar. Si sí, el capital hundido se estima en aproximadamente mil millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No puede ser que... Se hayan tomado siete años y medio para encontrar un inversor para desarrollar el proyecto. Pero, este tipo de cosas. Pero, pero podemos ir por parte un segundo. Sí, ¿cómo no? Recién en 2020, Mendoza logra que lo que tenía Vale, eh, los activos de Vale, esto han pasado 10 años, así que contextualicemos un poquito por si hay alguien que no entiende. Sí. Vale era la empresa brasileña que tenía los derechos y los activos de Potasio Río Colorado. Mendoza los readquiere recién en 2020. Sí. Eh, eh, ¿Fue una demora del gobierno de, de Cornejo no hacerlo antes? El gobierno, de Cornejo, Podía, es decir, ¿podía el gobierno de Cornejo inició una negociación con Vale, este, que eh, fue una eterna negociación cuando el gobierno de la provincia tenía los mecanismos para adoptar medidas Bien. en función de que se habían vencido los plazos para activar la, la obra. Uh -huh. Y en ese sentido se demoró, se demoró excesivamente. No es justificable esa, esa demora. Bien. Este,